Hola, en este video voy a explicar cómo preparar los archivos que vienen con el set de prueba ya que por defecto como están no nos sirve ya que todos los datos vienen en un solo archivo si nosotros vamos a la carpeta del set de prueba vamos a ver que tenemos el archivo que descargamos de impuesto interno que si lo abrimos vamos a ver que este archivo tiene acá todos los sets que tenemos que generar ahora libre de no puede procesar este archivo tal cual como viene y hay que hacerle algunas modificaciones lo principal es dividirlo en cada uno de los sets y limpiar las cosas que sobran dejando solamente lo de los sets ¿Ya? entonces para hacer esto lo primero que vamos a hacer es copiar este archivo varias veces entonces set básico o de compras vamos a escribir todos los sets que vamos a generar Ventas de guías, el libro de guías, nuestro set exento. Todos estos sets están dentro de los sets que nosotros seleccionamos para poder hacer este proceso de certificación. 7 facturas de compra 8 exportación ¿ya? un detalle importante el set de exportación son en realidad dos sets entonces vamos a llamar un set A y el otro set lo vamos a llamar B ¿ya? y con eso tenemos todos los archivos que vamos a estar utilizando Ahora, estos archivos como están por defecto son simplemente una copia del archivo original, por lo tanto ahora tenemos que limpiarlos. Entonces, para el set básico, tenemos que buscar cuál es el set básico, en este caso acá el primero, borramos lo que está antes y dejamos que parta en la línea que dice caso, buscamos el último caso que es el caso 8 y de aquí hacia abajo borramos todo. Entonces, parte de la línea caso y termina con el último caso, que es el caso 8. Para las compras, hacemos algo similar, buscamos dónde están las compras, están acá, dejamos las compras y borramos todo lo demás que no tiene que ver con las compras. Y dejamos solamente las compras. Para las ventas, en realidad este archivo de ventas no supo para nada pero por un tema de costumbre y saber que hay que hacerlo lo dejamos eso simplemente dice que hay que generar las ventas con los datos de las ventas que tenemos antes buscamos el set de guías acá está Recuerden, hay parte el set de guía pero tenemos que borrar hasta el caso y son, en este caso son solamente tres guías ahí tenemos nuestro eh, set de prueba para las guías electrónicas el libro de guía es similar al libro de venta ¿eh? no se ocupa pero dejamos el archivo para recordar que hay que hacerlo y con las instrucciones el que el puesto interno da. entonces buscamos el set del libro de guías y borramos nuestro Lo mismo con el set exento guías. Creo que me lo pasé. Acá está set exento. Entonces, lo mismo. Dejamos la primera línea del caso. Estos también son 8 casos. Y el último, borramos todo en adelante. Entonces, ahí tenemos nuestro set exento. Hacemos lo mismo con las facturas de compra. Estos son tres casos que en este caso están al final. Ya o sea que tenemos nuestro caso de eh, factura de compra. Tanto borramos todo lo que estaba antes y dejamos solamente el caso. Una verificación que debemos ir haciendo es que los archivos vayan quedando en la codificación correcta. Ya, esto es súper importante. Vamos a abrir de nuevo el archivo de compras. En el caso de los editores, generalmente se puede saber la codificación. En herramientas, en la parte de codificación, tenemos la opción de buscar la codificación. Ya, y debemos asegurarnos que esté en ISO 8859.1. Si miramos este archivo, vamos a ver que dice UTF-8. ¿Ya? pero en realidad este archivo no es 8 la parte de la codificación es súper importante y tiene que ser ISO 8859, ya que esa es la codificación eh, de los XML en el fondo ¿Ya? entonces lo XML que impuesto interno requiere tiene que estar en esa codificación por defecto la codificación del set de prueba que entrega impuesto interno es la correcta ¿ya? pero si nosotros copiamos y pegamos el contenido a través de algún editor, podríamos cambiarla ¿Ya? entonces es súper importante que la verifiquemos Ahora, ¿por qué en este caso del set de factura de compra indica que es eh, UTF-8? Por, bueno, porque en realidad esto no tiene ningún carácter especial. Entonces, al no tener ningún carácter especial, asume la codificación. ¿Ya? Podemos verificar que no tiene ningún carácter especial porque... si lo revisamos a través de la terminal podemos ver que el juego de caracteres es ASCII, o sea ASCII significa que no tiene ningún carácter especial, entonces vamos a verificar la eh, de alguno que sí tenga eh, alguna codificación que sería el caso, por ejemplo, de la factura de, eh, del set básico de facturas normales entonces ahí podemos ver que el set básico sí tiene codificación ISO 8859-1. ¿por qué? porque en este caso ya no son caracteres solamente eh, normales sino que también hay caracteres especiales de hecho, si abrimos el set básico, vamos a ver que, por ejemplo, acá en alguna parte, acá dice cajón, ya esto tiene una tilde, es un carácter especial, y si vemos la codificación ahora sí, vamos a ver que está en la codificación correcta. ¿ya? Entonces es súper importante que revisen que la codificación de los sets de prueba sea esa. ¿ya? Si por algún error o porque copiaron de otra forma, eh, el, el editor de texto les cambió la codificación de los documentos, van a tener... Eh, problemas cuando generen que eqml y impuesto interno obviamente se los va a rechazar bueno, fuera de esa observación lo que debemos hacer ahora nos falta separ eh, corregir los archivos de exportación los archivos de exportación son un poquito más de trabajo vamos a hacer lo mismo que hicimos recién pero de ahí vamos a explicar cuál es el trabajo extra que hay que hacer entonces buscamos el, el documento de exportación acá está el caso A exportación 1 y aquí termina el caso A. Ahí tiene el primer caso. Y sacamos el segundo caso ahora. Hasta el caso 2. Dice 2. Entonces sacamos el segundo caso. Y borramos el resto ya Entonces, ahí tenemos los archivos separados pero todavía nos falta hacer dos cosas nos falta preparar este archivo CSV que está acá que es con las compras en el fondo el formato del libro y tenemos que sacar los, los, eh, los datos del set de prueba que nos dieron y además tenemos que hacer las dos modificaciones que dijimos en los archivos de exportación porque tal cual como están no nos sirven ya, entonces, ya que estábamos viendo recién los archivos de exportación, partamos con eso. Entonces, abrimos nuevamente los archivos de, eh, de set de pruebas de exportación. ¿Cuál es el detalle? Por alguna razón, todos los sets de pruebas están separados aquí con tabuladores. De hecho, si ustedes se fijan acá, hay tabuladores. ¿Ya? No sé si en el video se verá bien, pero hay un símbolo acá que muestra que esos son tabuladores, como una flechita. Pero acá hay espacio obviamente eh, todo el sistema cuando se hizo se hizo para procesar esto con tabuladores por lo tanto esto hay que cambiarlo para dejarlo con tabuladores verificamos que todo tenga tabuladores en vez de espacio y una vez que tenga tabuladores seguimos con lo siguiente. Y así hasta terminar con el archivo. Ahí ya tenemos el archivo corregido. Yo le puse pausa al video para poder hacer la corrección. Y ahora ya tenemos todo, eh, en vez de espacio, tabuladores. En vez de simplemente reemplazar esos espacios con tabuladores. Con eso ya ahora sí el archivo está listo, el del set de exportación. Entonces ahora hay que hacer lo mismo con el otro set. y repetimos la misma operación. Ya, lo voy a corregir. Lo mismo que el archivo anterior, ahí está corregido y ya tenemos en vez de espacio, tabuladores como eh, el caso de los otros sets. Con eso ya los dos sets de exportación estarían listos. Ahora lo único que nos falta es traspasar los datos de las compras a nuestro libro de compra en CSV. Ya que es el libro de compras CSV que vamos a utilizar para cargar al sistema y que nos genere el libro de compras. ¿Verdadero? Para eso abrimos el libro de compra. Aquí tenemos nuestro libro de compra. Y utilizamos para completarlo el set de compras que nos entregó el Impuesto de Interno. Ya. Acá podemos ver que los documentos ya están cargados Para buena fortuna y por el momento El impuesto interno mantiene los mismos tipos de documentos fol y folios ya, Entonces simplemente lo que hay que cambiar en estos casos son los montos Si ustedes lo revisan están en mismo orden 234 del primero, 32 el segundo, este tipo de documentos son los mismos Además, si ustedes revisan el libro Acá ya tiene los códigos correspondientes a IVA no recuperable O código de otro impuesto y en el caso del factor de IVA de uso común también ya está cargado que son parte de las instrucciones que están acá ¿Ya? o por ejemplo en este caso una entrega gratuita ¿Ya? entonces reitero, lo único que hay que hacer, bueno obviamente siempre verifique que los folios que le están dando son los mismos, para asegurarnos que el impuesto interno no ha cambiado eh, el set de prueba de compra ¿Ya? pero hasta el momento lo único que cambia son los montos nada más, entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar los montos por los que corresponda simplemente los copiamos y los pegamos en nuestro archivo y así el 67 folio 9 y el último Una vez que terminen de copiar, tienen listo el libro CSV para cargarlo al sistema y poder generar el libro de compra. Obviamente verifican los montos que sean los correctos y reitero, verifiquen que el impuesto interno no lo haya cambiado. Pero hasta ahora, en más de un año, el set de prueba no ha cambiado excepto en sus montos. Guardamos. Cerramos. Y con eso ya tenemos finalmente preparados todos los archivos que necesitamos para poder hacer la certificación. Estos archivos que están acá son todos los sets excepto el set de liquidaciones. Porque LibreTe todavía no soporta a la fecha el set, el set de liquidaciones, no soporta la generación de liquidaciones de factura. Pero el resto de los sets son todos los sets que se necesitan. Se incluyen en el set básico, facturas de compra. Perdón, factura de venta, 33. Nota de crédito, nota de débito En las guías de despacho Solo las guías En el set exento se incluyen La factura exenta, nuevamente nota de crédito, nota de débito En la factura de compra Nuevamente factura de compra, nota de crédito, nota de débito Y en los set de exportación Factura de exportación, nota de crédito, exportación Y nota de débito, exportación O sea, en, este, en, en estos sets tenemos todos los set Que impuestos internos nos podría Entregar para Los documentos Excepto las liquidaciones Adicionalmente hay unos sets especiales que LibreDTE no utiliza. Todas las certificaciones se hacen con solamente estos sets. ¿no? Bueno, es el video que explica cómo construir los archivos necesarios para poder hacer las certificaciones. En los videos siguientes vamos a utilizar estos archivos para poder ir haciendo las certificaciones. Muchas gracias.